Eh, lo siento, estamos petados, son demasiadas veces, así que la próxima será el 1 69, eh, que será la nueva hora. <risa> Para quien no sepa este espacio, eh, estos días estamos como muy emocionadas todo el tiempo, porque cada acto es el último. Eh, nos mudamos, nos mudamos de local, eh, un poquito más arriba en la calle, a 400 metros, y este local nos ha acompañado, ha sido como, eh, algunos decían el otro día que ha pasado más tiempo aquí que en su casa, en los últimos 5 años y medio, y algunas podemos dar fe de eso. Entonces, bueno, es un lugar que queremos mucho, pero necesitamos crecer, que estén más cómodas, que los libros también estén más cómodos, que son criaturas maravillosas que aquí sufren mucho. Así que os invitamos, el día 10 de diciembre estará abierta la nueva vorágine, si todo va bien y no se nos cae nada. Y el día 12 os invitamos a una pequeña inauguración que vamos a hacer, eh, para nosotros muy emocional, porque van a intervenir el mismo grupo de música que inauguró la vorágine el 23 de abril de 2013 y vamos a hacerlo así un poquito entre, para nosotras, con vinito, y, y disfrutar y enseñaros el espacio. Así que esta la hoja parroquial importante. Pero lo de Pilar Salamanca no era bueno. Pilar Salamanca eh, tuvimos la suerte de conocer las gracias a la vorágine. Si la vorágine no existiera probablemente, no sé si en otro camino se hubieran cruzado y de hacernos realmente, aparte de admiradores de su obra, eh, amigos y, y compañeros y compañeras de ella en este, en este caminar. Así que, Hacia lo Abierto, que era un libro que algunas ya habíamos leído y nos había encantado, ahora con el trabajo de, de Virginia y el mimo de Javier, el, este maravilloso editor que tenemos en Cantabria, y ahí agazapado, haciendo auténticas joyas, pues es un nuevo libro. Yo recomiendo que lo tengáis, que lo consigáis, no hay muchos ejemplares... <coughs> pero se podrá conseguir si alguien se queda sin él y que lo, lo mostréis, primero porque el contenido es, es realmente poderoso el, el texto es increíble y yo creo que el trabajo de Virginia y me no robo el, el lujo de decirlo es, es alucinante, o se ha hecho que el libro todavía gane más os dejamos con ellos disfrutar la tarde, aprovecharlos, exprimirlas y, y pasarlo bien Vale, gracias Muchas gracias a ti, Paco, por recogernos una vez más. Eh, estamos en, estoy encantado de irme de aquí de una vez por todas. <risa> Estaba igualmente encantado de ir un nuevo sitio. Espero que haya muerto esas cosas. Bueno, yo me llamo Javier Fernández, soy editor. He sido periodista muchos años, pero ahora me dedico totalmente a esto. Tengo una editorial de ámbito nacional que se llama El Hemos hecho ciento y pico libros. Y... Y bueno, hoy pues viene a presentar a Alberto, que me acompaña, siento ser descortés, a mi derecha al todo Virginia Rumosa, que es la ilustradora, y a en mi derecha más cercana Pilar Salamanca, que es la autora literaria. Este libro fue premiado hace 10 años por el Ayuntamiento de Valencia, pero como ocurre veces, muchas veces con los premios pasó muy desapercibido. Eh, Pilar me lo pasó ante la posibilidad de, de, de, de reeditarlo cosa que a mí nunca me ha seducido mucho pero es una novela muy potente y muy bella eh, eh, yo estoy muy contento de haberla hecho pensamos hacer algo especial algo eh, que entablar un diálogo la, la, la, la narrativa con, con, con otro tipo de narrativa como es la ilustración y a través de Virginia porque a lo mejor de hacer libros es que conoces gente eh, pensamos ilustrarlo ¿no? um, Las ilustraciones de Virginia, lo, lo vais a ver son eh, muy delicadas, no, no son nada invasivas a mí me han gustado mucho y yo creo que complementa muy bien el texto que, que tiene cierta dureza de fondo puesto que habla de unos acontecimientos eh, trágicos ocurridos en, hace 70 años en, en Palestina eh, una historia que todavía no ha terminado lleva 70 años en una tierra martirizada por, por, por, por el conflicto y la ocupación. De hecho, el término Nakba se refiere a la catástrofe que supuso para el pueblo palestino, la partición decretada por la ONU. Y con ese trasfondo histórico, la historia de Hayat, que es la protagonista, que es una adolescente que vive unos episodios terroríficos de limpieza étnica en, días anteriores a, a la fecha oficial de la partición, pues Pilar ha creado una gran novela y, y Virginia la ha ilustrado. ¿no? Yo no, no voy a intervenir más, voy a dar la palabra a Virginia que nos va a exponer un poco su trabajo y bueno, espero que, que os anime a, a leerlo. En el caso de que haya más interesados en, en ejemplares que ejemplares lo arreglaremos. Bueno, pues muchas gracias a todos por, y a todas por venir y acompañarnos hoy a la presentación. Y, y bueno, pues ya lo ha explicado Javier, pero mi llegada al proyecto fue un poco así como casual. Pilar tenía en mente la idea de darle una nueva oportunidad a esta novela, que merece mucho la pena, y quería además eh, que llegase a un público distinto. Así que a través de una amiga común, por casualidad, pues encontró mi trabajo y y se le encendió una bombilla, que es algo muy característico de Pilar, y entonces con esa pasión que, que la caracteriza en todo lo que hace, pues me incluyó desde el principio en el proyecto, y me dejó hacerlo completamente mío. Eh, luego también llegó Javier, y lo mismo, siempre me han dejado toda la libertad para hacer con el trabajo lo que yo quisiese. Para mí fue un reto, porque cuando me puse a, a, a leer la novela y a buscar, eh, descubrí que no tenía en realidad ni idea de cómo era Palestina y mucho menos la Palestina de aquella época, entonces empecé un proceso de documentación y que bueno fue muy, la verdad que fue bastante difícil porque internet, pues claro, al final es reflejo de la sociedad en que vivimos que está centrada completamente en Occidente y además en estos casos pues es, es poco fiable ¿no? entonces bueno, había traído un un pdf y se me está olvidando pasar las imágenes pero a ver cómo va bueno, pues entonces no pasa como un pdf pero bueno entonces empecé un proceso de documentación y como decía pues internet pues fue de poca ayuda sin embargo pues las conversaciones con Pilar y Nayati pues sí que ayudaron bastante más y sobre todo también el libro que bueno pues aprovecho también para recomendar para el que le interese el tema eh, contra el olvido, que es una memoria fotográfica de, de Palestina antes de la ANACBA. Y, y en este proceso de documentación pues, descubrí que, que la Palestina de aquella época no era muy diferente a lo que podíamos encontrar aquí. Eh, también conocí sus bordados increíbles, que bueno, pues recomiendo una búsqueda porque son preciosos, eh, sus paisajes áridos, y, y bueno, a medida que iba descubriendo todas estas cosas que me ayudaban a hacer las ilustraciones, pues también me fui consciente de esta masacre de la que no me había hablado nadie y, y que, bueno, que sigue vigente de alguna manera a día de hoy, muy presente. Y, y la importancia que tenía realmente esta novela eh, para, para hacerla visible y sacarla de, del silencio. Eh, entonces, pues pues nada pues eh, espero haber sabido un poco con mis ilustraciones acompañar a este texto que como ha dicho Javier pues a veces es duro pero también tierno y, y bueno sobre todo esta historia que merece ser contada porque parece que hay historias que se cuentan mucho más que otras y bueno pues pues esta parece que nos queda lejos pero en realidad Y, y bueno, pues nada más, ya dejo a con, con su parte. Hola chicos y chicas, bienvenidos. Gracias una vez más por estar aquí. Voy a empezar eh, con la apertura de, de, del, del libro, que es un, un texto de, de la Biblia. Dice así para orientarnos de lo que hemos aprendido todos y sobre todo algunos más que otros cuando hayáis atravesado el Jordán y penetrado en el país de Canaán exterminad a todos los habitantes de ese país destruid los monumentos levantados en honor de las falsas divinidades derribad sus estatuas y echad abajo sus lugares sagrados para purificar la tierra y para que podáis habitarla porque os la he dado para que la poseáis. Si no queréis matar a todos los habitantes de ese país, los que queden serán como clavos en vuestros ojos, como lanzas en vuestros costados, y os atacarán en ese país que debéis habitar. Y yo os haré a vosotros todo el mal que había resuelto hacerles a ellos, para castigaros por haberles perdonado la vida. Así habló Jehová a Moisés, recogido en Números, capítulo 33, del 50 al 56. A mí como si estuviera hablando en estos momentos el señor Netanyahu, tan moderno me parece. Escribí a cielo abierto en una especie de trance. En mis recuerdos todo empezó en el verano de 1998 en Ramallah, Palestina donde habíamos ido a visitar a la familia. Habían pasado ya 50 años, 5, desde los acuerdos de Oslo, de aquel infasto día en que los mandatarios ingleses, representados por Lord Barford y apoyados por la ONU, decidieron desmembrar la Palestina histórica para entregarse la atada de pies y manos a los sionistas. Lo que ocurrió aquel verano, distinto a todos los demás veranos que habíamos pasado allí, fue que me caí del guindo o del caballo, para terminar dándome cuenta de que las mal llamadas conversaciones de paz, los acuerdos de Oslo y la madre USA que los parió, no habían servido ni estaban sirviendo de nada. Es más, desde Oslo la situación de mi gente no, hizo, no había hecho sino empeorar. Y mientras Israel seguía robando tierras y expulsando a los palestinos de sus casas, el mundo se hacía longis y miraba para otro lado como si todavía creyese en los reyes magos. Vuelta a casa aquí, en España, y visto que no disponía de un Kalashnikov, pensé que si de verdad pretendía hacer algo útil, mínimamente útil, lo más práctico sería ponerme a escribir, para dar a conocer lo que yo conocía y otras gentes probablemente no tanto. Es decir, las historias de una historia, la de Palestina, dramática, origen de múltiples conflictos internacionales, pero que en cualquier caso no parecía importar mucho a nadie. Esa noche, es decir, la noche del día en que se me ocurrió la idea, sufrí tremendas, tremendas pesadillas. Y una de ellas es la que aparece descrita en las dos primeras páginas de mi libro y que ahora, con su permiso, paso a leerles. Dice así. En el sueño reinaba una oscuridad grisácea de ceniza, había una especie de jardín o más bien una huerta con viñas alzadas a ambos lados del sendero. Las hojas de los sarmientos formaban un toldo a la altura de la cintura y me rozaban al pasar un poco ásperas como manos encallecidas. Al final del camino hacia el centro del patio se levantaba un cobertizo de madera construido con vigas de cedro casi verdes que había ido mermando a medida que se secaban. Hacía tiempo que la corteza les quedaba un poco grande, y un poco hueca, llena de pompas de aire pero no era ver lo que yo hacía exactamente <coughs> recordaba, sí, o más bien imaginaba todo aquello porque antes había hecho el mismo camino muchas veces y conocía los detalles de memoria ver, ya digo, era imposible porque estaba muy oscuro con esa clase de oscuridad que consiste en ser opaca, sorda y, y opaca más que oscura Solo quien ha visitado el fondo del océano podría imaginar una oscuridad semejante iba diciendo que andaba o nadaba por aquella atmósfera de cristal ahumado cuando de pronto al ir aproximándome al cobertizo escuché un suave aullido fue como si dentro del sueño me hubieran despertado de golpe cuando vi colgados de los ganchos de las vigas por una sola pata un racimo de perros de distintos tamaños que se balanceaban y pateaban en el aire. Antes que ninguna otra cosa, me llamó la atención lo de la pata. Es incómodo, pensé. Y enseguida, ¿por qué no les habrán colgado de las dos? Entre tanto, los animales se desgajaban, se abrían materialmente por la mitad a fuerza de retorcerse sobre su propio pie, sobre su propio eje. Podía ir claramente sus lastimeros ladridos, urgentes como gritos de socorro palabras desesperadas en un idioma extraño que yo no sé por qué comprendía como si lo hubiese estado hablando toda la vida para entonces había empezado a sentir esa terrible angustia que me acomete a veces y que consiste en querer hacer algo sabiendo sabiendo desde antes de dar el primer paso que, que no puedes que no puedes y que no podrás nunca y sin embargo intentarlo a costa de una violencia infinita que te muele el alma entre la piedra del miedo y la necesidad de enfrentarse a él porque no te queda. Y eso es lo único que sabes. Otro remedio. Lo cierto es que al terminar de escribir el libro, lo que me costó de verdad fue encontrarle un título. Pues por más que esta historia sea dramática, yo no quería nada escabroso que, que pudiera espantar al personal. Al final me decidí por a cielo abierto en recuerdo de una cantera idem que había justo a la entrada del pueblo. Pensé que le iba bien. Al fin y al cabo, el horror... También se había producido a cielo abierto, con luz y con taquígrafos. Esta es pues la historia de Hayat, una joven palestina de 16 años que sobrevive a la masacre para contarla. Pero la historia real comenzó así. A primera hora de la mañana del viernes 9 de abril de 1948, el día sagrado, viernes para los musulmanes, y apenas unas semanas antes de finalizar el mandato británico en Palestina, 130 comandos pertenecientes a los grupos paramilitares judíos del Irgun y del Stern atacaron Deir Yassin, un pequeño pueblo palestino de 750 habitantes situado en las cercanías de Jerusalén. El lugar era una comunidad tranquila y se encontraba fuera del área asignada por las Naciones Unidas a Israel. Pero desgraciadamente para sus habitantes ocupaba un cerro situado entre Tel Aviv y Jerusalén, un lugar que los sionistas consideraban estratégico para sus intereses. Y esta fue probablemente la razón por la que antes de terminar ese viernes, más de 100 palestinos, algunos historiadores elevan la cifra a 250, incluyendo mujeres y niños, terminaron siendo masacrados. Se dice que Menachem Begin, que años después, como ustedes saben, llegaría a ser primer ministro de Israel, y que era por aquellos días uno de los principales líderes del grupo terrorista Ergun el mismo que llevó a cabo la masacre no intervino en ella personalmente sin embargo años después reconocería que estaba informado de aquellos planes que por supuesto justificaba cierto de las 150, perdón, 144 casas que había en el pueblo se destruyeron solo unas cuantas muy convenientemente porque así Cinco meses después, en el mes de septiembre de ese mismo año, judíos ortodoxos, llegados de Polonia, Rumanía y Eslovaquia, pudieron instalarse en las que quedaban en pie, muy en contra de la opinión de intelectuales judíos, también, como Martin Baber o Cecil Roth, que siempre dijeron que los lugares donde se habían producido ese tipo de masacres deberían de quedar deshabitados. Aunque nadie les hizo, por supuesto, el menor caso. Así que cambiaron el nombre de David Yassin por el de kafer Shaul en hebreo y acto seguido, para rematar la faena, arrasaron el cementerio eh, palestino. Fue así, de esa sutil manera, como David Yassin desapareció por completo de la faz de la tierra. Este es el fin de la historia. A cielo abierto después una novela basada en hechos reales que en su día obtuvo el premio Blasco Ibáñez en Ciudad de Valencia <coughs> y que hoy vuelve a reeditarse, gracias como hemos dicho antes a Javier Fernández Rubio, de la editorial el Desvelo, de la mano de las preciosísimas ilustraciones de mi compañera y queridísima amiga Virginia, cuando se cumplen precisamente 70 años de la Nakba, término que los palestinos utilizan para referirse a la catástrofe que asoló el país al declararse el Estado de Israel. A cielo abierto habla de las costumbres, relaciones, ...y sueños de los hombres, mujeres y niños... ...que vivieron y viven en Palestina... ...y está dedicada a todos los que sobrevivieron... ...esa masacre... ...es la historia de Hayat... ...una de las supervivientes... ...un adolescente que siempre había pensado... ...que en Palestina lo sencillo era vivir... ...pero que después de la Nakba ...se vio obligada a aceptar que aquel sencillo vivir... ...se había terminado... ...y que nada nunca volvería a ser lo mismo... ...que el amor, los juegos el placer de las pequeñas cosas con las que había disfrutado siempre se había esfumado y que su vida y la de los suyos estaría ya para siempre rota en mil pedazos, arrollada por la violencia extrema de Israel y la ciega complicidad de las Naciones Unidas que unilateralmente habían aprobado la Partición de Palestina. Veinte años después, en 1967, en vísperas de la mal llamada Guerra de los Seis Días, que más que una guerra fue un paseo militar, evidentemente, dada la superioridad militar de Israel. Hayat, que por esas fechas ya había cumplido 30 años dentro de la novela, reflexiona en voz alta desde Canadá, a donde había oído y donde trabajaba como periodista, y en los capítulos pares describe su desolación al contemplar la deriva de una política internacional que había llevado no solo, que está llevando no solo a peor, a su, a su tierra, sino al resto del mundo, del mundo árabe. Con todo, Hayat, en la novela, que es ahora una mujer cuyo nombre significa vida, es lo que significa Hayat en, en árabe, ha decidido no resignarse. Ha decidido seguir resistiendo. Y nos lo cuenta. Es decir, igual que nosotras. Exactamente igual que nosotras. Imagino. verdad que quizá esa sea la razón por la que hoy estamos aquí. Nada más. de política y del gobierno, podemos hablar de todo. Sí, si queréis preguntar algo, es el momento. Y si no, nos tomamos un vino y aquí no pasa nada. Yo quería hacer una pregunta. Qué chinchorro eres, hijo. Vale, A ver, cuenta. Vale, Tomás, el final de lo que acabas de decir, ¿hasta qué punto tú crees que escribir eh, ficción, además, sirve para algo? para cambiar los acontecimientos, para, para contribuir a la medida de lo posible, a cambiar, ¿tú crees que tiene alguna utilidad en la literatura? Total, total, vamos, no concibo, desde mi punto de vista personal, por lo que toca mi vida, no concibo otra forma de, de resistir, que es precisamente el objetivo que tenemos las personas, que somos demasiado débiles o demasiado pobres o demasiado pocas para cambiar el mundo. La literatura no cambia el mundo. Ayuda a que la gente que lo quiere cambiar no desaparezca de la faz de la tierra sin haber dicho lo que tenía que decir y sin haber dejado una huella. La literatura es fundamental. Eh, además, por experiencia, en los institutos, los y, y además las madres que cuentan cuentos a los niños, me voy a cargar esta cosa, pues eh, cuando cuentan una historia, los chavales la recuerdan. Si se limitan a dar datos o se limitan a simplemente a comentar un suceso concreto, por muy verdad que sea, los chiquillos no se acuerdan. Y aunque no sea más que para que haya una persona o dos personas más que de repente se enteren de algo que merece la pena ser sabido, sí, cambiar no cambiará, pero nos ayuda a vivir. Dije, tú no tienes no, ganas de escuchar. <risa> <risa> <risa> Yo no voy a añadir. No has tocado nada en la... ¿El texto? ¿El texto? No, el, el, el texto es exactamente el mismo. Sí. No. sí. Eh, lo, lo, lo hacía con la... Eh, lo hemos hecho, vamos, con la esperanza de que, de alguna manera, eh, dar importancia a la voz de una joven, de una niña de 16 años, para ver si hay un público de... Jóvenes que se animan a, a leerlo. No lo van a comprar, seguramente, pero a lo mejor, si sus papáses y sus mamases <ríe> se lo hacen llegar, a lo mejor, pues lo leen. Eh, en Euskadi hay un proyecto eh, de la, no sé si se llama así, Consejería de Cultura o de Educación, de utilizar el libro como material de, de apoyo, para una eh, de esas lecciones que ha sido aprobada ya y se está preparando mmm, para contar dentro de la segunda guerra mundial eh, mm -hmm. determinados aspectos de, de lo que ocurrió que todavía siguen, claro está, sus consecuencias siguen vigentes a día de hoy esto a su vez es, es, es, es la historia del colonialismo cuando una serie de señores para hacer las paces se sientan en una mesa sin saber para nada, ni cuáles eran los límites de antes ni las historias, ni las necesidades de los pueblos, y van y lo reparten con una cruz o con unas líneas África y mira lo que pasa entonces eso tiene sus repercusiones a día de hoy vamos, o sea, día sí, día día también, ¿no? y, y, y los chicos se paran en la revolución francesa ¿sabes? entonces quizá a, a, a lo mejor se puede hacer algo ¿Cómo es el proceso de creación, de cuando uno va a hacer algo de estos, cómo, cómo se plantea? ¿Cómo... Pues lo primero es eso, buscar muchas fotografías de referencia, porque claro, eh, hay cosas que, aquí, en este caso, como el, la imagen las ilustraciones lo que hacen es acompañar al texto, yo lo que buscaba era un poco como darle contexto a la historia y, como decía Javier, como... Eh, como mi manera de ilustrar es como más suave y el texto es duro pues eh, generar ahí como incentivar un poco la ternura los momentos más así entonces yo he intentado dar como contexto y las lagunas que yo veía a mí que, que tenía respecto a la Palestina, a Palestina pues un poco que fuesen las escenas que ilustras no pues buscas pues por ejemplo pues esos trajes típicos cómo viste la gente o, eh, pues es una, por ejemplo eh, para tomar el té pues si en esa cultura es, es un momento importante pues es algo que tiendes más a que la ilustración vaya hacia eso eh, entonces en este caso el libro de Pilar tenía como, tiene capítulos pares en los que habla sí, no, capítulos pares en las que habla la autora desde el presente o sea, la, bueno, la, la, protagonista. La, la protagonista desde el presente y en los impares eran los que contaba sus recuerdos entonces las ilustraciones están hechas eh, siempre hay ilustraciones en todos, los cap en todos los capítulos impares hay una ilustración de página completa y... porque luego dentro de los capítulos hay subcapítulos que está como muy... y, y también hay partes entonces estaban ilustrados eh, con ilustraciones a página completa los que eran los capítulos impares los que narraban el pasado y luego eh, hay otro tipo de ilustraciones que son como motivos un poco como acompañamiento de más del texto, menos narrativos. ¿Con qué autores contemporáneos o no se vincula tu estilo, tu texto? ¿Con quién te...? ¿Qué me cuentas? No tengo ni remota idea, es que nadie me lo ha dicho. No, te creo. Lo juro por el niño Jesús. ¿No tiene que decirte? ¿Cómo voy a saber yo con qué autores en ninguna con los mejores? Porque... No, en serio. Eh, leo desde siempre leí muchísimo por, con... de pequeña pasé mucho tiempo enferma y, y leía cosas que seguramente no eran historias para niños, ¿no? Y eran todos varones y me privaban, o sea, me parecían maravillosos, o sea desde de los rusos hasta Faulkner, desde de cualquiera, me encantaba y claro, yo quería escribir pero me parecía leyendo toda esa literatura que era imposible, yo, yo no iba a poder hacerlo nunca pero tal día como hoy cayó en mis manos la, lo que escribían por ejemplo las, algunas autoras canadienses y eh, el premio Nobel de Stimbostan y dije, coño, esto lo puedo hacer yo esto sí, eh, o sea, me faltaban puntos de referencia. Así que, eh, sin darte nombres, porque además tengo una memoria un poco catastrófica, puedo decirte que gracias a la escritura de grandes autoras, muy buenas autoras, empezando por ellas, por las, las canadienses, eh, yo me animé a escribir. Y mientras escribo, sí que procuro no leer ni de unas, ni de otras, ni de nadie porque siempre se queda un poquillo, ¿verdad? y a lo mejor leo antes pero durante el tiempo de la escritura no leo pero verdaderamente es, es gracias a ellas que yo escritoras como Silvia Plath para la, la poesía o como Stim Bosca y escritoras como Margaret eh, Lawrence o Margaret Atwood eh, así, abuela pues eso es lo que me mí... Sin, sin alcanzar a ser tan buenas como ellas, pero voy camino de. <risa> Eso que consta. Voy camino de. Desde que, has, desde que te interesas por, eh, por la causa árabe ahí, por todo Oriente Medio y demás, eh, desde que empecé tu interés y tu estudio por ello hasta el momento de hoy, eh, el momento actual, ¿qué cambios has observado en cuanto a.? La conciencia y el conocimiento del de problema, de la catástrofe, y, y la, la dimensión eh, pública, social, eh, del público, digamos, del ciudadano sí. normal. O sea, eh, ha, ha cambiado algo, ha trascendido eh, más eh, el sentido de esa injusticia o esa histórica esa catástrofe de alguna forma que, que, bueno, que, se, no, que se mantiene o que, o que se presenta con diferentes formas en el escenario y que ha pasado de sucesivas guerras a, bueno, a la situación actual ¿Qué, qué cambios has eh, narrado Pues he de decirte que como todo esto tiene ya un montón de años que no voy a explicar ¿verdad? Pues sí que te puedo decir que desde la mitificación absoluta de las víctimas del holocausto hasta aproximadamente la guerra del 67 y después la pérdida de la imagen absoluta también no de las víctimas como tales sino del gobierno israelí que desde el comienzo eh, las víctimas no es que le tuvieran al pairo pero sí que las utilizó desde el minuto número uno sin que, por supuesto, la opinión pública internacional, ni siquiera sus ciudadanos, fueran conscientes de ello, ¿no? eh, Pues el cambio ha sido que hemos sido testigos de, digamos, la caída de un mito. Pero no solamente de la caída de un mito, sino que en, las cloacas de fabricación de los mitos han quedado, en el caso de Israel, al descubierto de una forma muy descarnada. Eso por lo que se refiere al cambio, porque cuando... Para empezar, yo no conocía el problema cuando conocía a mi marido y estaba tan absolutamente flipada con el experimento socialista de, de, de Israel, entonces no se decía flipada, que me había apuntado para ir a un kibbutz. Entonces, de repente aparece un palestino que me escucha hablar y yo le explico lo entusiasmada que estoy y lo bueno que eran los kibbutzines. Toda la pesca bendita, sin dar más explicaciones, no decía nada. Pero claro, cuando yo me fui enterando por cuestiones. Pero bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Sí, ese ha sido el cambio que, con respecto a, al, al mito. Y con respecto a otra cosa muy importante. ¿Esa ha sido tu. Sí, de partida, por así decirlo, y tu evolución. la mía no, la de la situación, yo la, la, la veo y soy capaz. Veo que a, a, a, esto es lo que ha sucedido Ha sucedido también otra cosa que es bastante importante Y es que dentro del, de, de Israel eh, Ha surgido una opinión Tanto en los soldados que salen de la guerra Como en, entre las madres que son las primeras Que por, mostraron su postura en contra Del racismo congénito de, de, del, del sionismo eh, Eso no, no existía al principio No existía al principio entonces, estas madres que fueron, ya digo, las primeras, que, eh, o mujeres, madres o no madres, pero empezando por ellas, las mujeres de negro, que empezaron a manifestarse, eh, fueron, digamos, el, el, la mecha que ha dado lugar a que otros colectivos, como ya te digo, son, por ejemplo, los ex-soldados, y también otros muchos, pues, eh, por ejemplo, académicos, como Ilan Papé, historiadores que de repente se ven forzados a abandonar su universidad porque deciden investigar y ponen al descubierto sus hallazgos en estos momentos en Inglaterra cuando algunos de sus libros bueno, sus libros son absolutamente imprescindibles eso eh, dentro de la sociedad israelí y dentro, fuera, en Palestina el horror el horror o sea eh, Hubo un momento, hubo un momento que sí, que había, eh, digamos, esperanza. Pero saltan por los aires, porque se han encargado de saltar por los aires, matando a los intelectuales que pudieran, de alguna manera, organizar las cosas. Eso en un lugar. Después, porque es mucho tiempo en el cual se ven solos. Solos, se han visto solos y se siguen viendo solos. Después, porque existe dentro de las propias filas, pues estos cabestros del tipo del actual... Eh, presidente palestino. Es decir, dentro de tus propias filas existen tus propios enemigos. Entonces, yo no puedo decir que es que la, la confusión en la propia Sociedad Palestina que es un producto, pues, pues de del de, de, de instinto y de lo de, vamos, de la sensibilidad que, que a la que todos somos vamos, susceptibles y después esa, esa confabulación de alguna forma con los poderes y ese, ese fracaso también de la liga árabe a la hora de un tan, tan rotundo y tan... a la hora de, de plantear y de dar eh, salida a, a, a, esa, a, a esa reivindicación que debía de ser tan... vamos, que debía de, de ser una evidencia de un Estado palestino desde 1948, ¿no? Entonces... Eh, hay como hay una, una pérdida de, de suelo, por así decir, en el momento actual de que no, no, no se sabe muy bien, como lo que, lo que comentas de, de esas madres y de esa parte de la sociedad israelí es crítica, pero es crítica dentro de una situación cómoda, interna, que no, que no trasciende, sí, vamos, hemos dicho que, sí, que, que que no trasciende internacionalmente lo suficiente. Para que tenga una, vamos, una repercusión real, un titular real. O sea... Trascender si trasciende, lo que existe es una falta absoluta de interés de que semejante cosa eh, sea es que la justamente arreglada. Pues, pues, se o sea, el... Pero no, no te preocupes. <risa> vale. Nosotros, quizá, no lo veremos, algunas no lo veremos. Pero la historia es muy... muy pesada es decir, y tiene un motor dialéctico que eso le agradecemos a Marx las explicaciones que daba al respecto y... hay situaciones cuando no existe el exterminio absoluto como la de los indios Comanches que se arreglarán porque no puede continuar así esto es como la polución atmosférica o sea, habrá que suspender los coches para que podamos respirar. Y mira tú que ha salido, ha hecho falta tiempo. Esto también se arreglará. Es decir, da exactamente lo, lo mismo. Bueno, no da lo mismo, evidentemente, porque hay vidas que lo están pagando, ¿no? Pero se ponga como se pongan. Yo estoy absolutamente convencida que la justicia, la justicia terminará poniendo las cosas en su sitio. El precio es excesivamente caro. Nunca jamás en la vida eh, se podrá decir que ha salido gratis. Pero, pero será. Exactamente. Eh, pues si alguien le interesa con, en colaboración con pilar salamanca eh, estamos organizando unas jornadas en enero del 15 eh, de enero al 31 de enero en el casica precisamente sobre la situación de los presos y las presas políticas palestinas con una exposición brutal de una fotógrafa maravillosa Meisun, que se inaugura el día 15 y luego jornadas de debate bien invitados desde, desde el territorio que creo que va a ser interesante para conocer la, la realidad se llama la jornada se llama contrapunto entonces aprovecho y hago la cuña sí,